Bien, gracias por estar ahí con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el café caliente y con nosotros la visita de Génesis Méndez, quien es el encargado y de redes o de la plataforma digital de Telenor. Con él vamos a conversar porque nos trae informaciones importantes que todos debemos saber para el manejo de nuestra plataforma de telenor.com.do. Buenos días. Buenos días, Francis. Día Pulvio, de nuevo aquí. Buenos días, Genesis. <ríe> <ríe> a darnos una charlita de manejo porque ya de nosotros en cierta edad no tenemos mucha <ríe> agilidad. <ríe> eh, bueno, vinimos porque. <ríe> el, el, <ríe> bueno, vinimos porque hicimos eh, varios cambios en nuestra plataforma telenor.com.de. Eh, cuando pasó el caso Emily, desde ese momento nuestra audiencia aumentó de manera nacional y aumentar las la visitas, nuestra plataforma en ese momento no tenía el soporte técnico de poder, eh, tenía un poquito un soporte un poquito más viejo y eso hizo que se la planificara, la o sea, colapsara, a veces se caía cuando ya llegaba a un punto muy alto. Entonces lo que hicimos fue, en conjunto con el ingeniero de, de la empresa, que se cambió de plataforma, se cambió para que tuviera un mejor soporte técnico, para que las personas pudieran accesar de manera Fácil y tranquila, y eso hizo que hiciéramos algunos cambios. Y que, re, eh, y que es, la respuesta fuera. Exacto, es, es estético. O sea, el, el, el, el, el portal Telenor, durante todos estos días, que hay personas que han visto algunos cambios, eh, ha, ha sido por eso, porque hemos tratado de que ahora sea más fácil. Ahora las personas lo pusimos de forma touch. Eh, la persona podrá entrar de manera más sencilla a través de su computadora. Y los muchachos allá en el Master máster que van a colocar de cómo se ve la página ahora en estos momentos, a en veces, estos cambios. A veces me decían uh -huh. Génesis, personas de Estados Unidos uh -huh. o de otro punto del país, no he podido entrar a ver el programa en línea. Sí, exacto. Ahora eh, hicimos un diseño que la persona puede llegar sumamente fácil. O sea, hay, en la plataforma principal, eh, no sé si los muchachos tienen ya en la, la página, eh, iniciando, hay cuatro iconos de los canales de televisión de Nor donde las personas van a ser más sencillas. Usted darle un clic ahí y de. Eh, ah, ok, estamos viendo eh, la, los cuadros naranja donde se ven el canal 8, canal 10. Déjale, dile, dile que no le que debe permitir. Bueno. Eh, canal 8, Canal 10, Canal 12 y Canal 14, las personas podrán accesar okay. de manera más fácil para poder ver la programación de los programas en vivo. Así las personas llegarán sumamente sencillo Esa es la manera que se ve de forma digital a través del portal. Bueno, y nos, es? estamos nos estamos viendo. estamos y viendo. Excelente y rápido. Rápido, rápido, rápido sí. Rápido. Está sumamente rápido. La persona eh, flaco, si tú me puedes aquí, porque siempre hay dos tipos de diseño. Uno es para la para la, la PC, que es la que, que mostramos en televisión. Y este es para, para celulares, que pueden ver que está sumamente sencillo. Eh, miren cómo se pone cualquiera de los canales están aquí. Y las noticias que fluyen de manera fácil y rápida. Y así usted puede poder, poder informarse y estar enterado y ver los programas en vivo de Telenor. Muy bien. Eh, una cosa. Uh -huh. eh, cuando hablaste del caso Emily... Uh -huh. ¿Recuerda cuántos views teníamos en el momento que explicábamos la sentencia en la tarde, que fue una tarde de, uh -huh. de, de fuego? Nosotros, la verdad, empezamos un poquito tarde en ese momento. Creo que había un error, un error una falla técnica. Ya CDN había empezado y CDN tenía aproximadamente unos 12 mil espectadores en vivo en ese momento. Cuando nosotros empezamos, llegamos a 11 mil. O sea, CDN tenía 12 y CDN es una plataforma nacional sí. y nosotros somos una plataforma un poco más local y tenemos menos suscriptores que ellos. En el momento que llegamos a la plataforma, de, en el momento que llega el caso de Emily, eh, la transmisión de YouTube aumentó a 11 mil suscriptores, eh, perdón, a 11 mil espectadores en ese momento y esa, esa, esa amplia visita nos vieron a nivel nacional, que fuimos tendencia nacional. Eh, bueno, creo que se alcanzó a los 100 mil, por ahí. Sí. No, de los... Ya después las visitas. Eso sí. ya es el alcance de visitas, ya no, ya pasó creo que más de medio millón. Medio millón. Más de medio millón Correcto. aproximadamente. Eso Quiero puntualizar algo, Francis. Las personas, ejemplo, usted, Francis, dice, bueno, yo no puedo estar en la página todos los días y saber que me llegó. Ahora mismo, perdón si no, no, lo en la página, hay una, un cuadrito donde la, en el momento que usted entra por primera vez a la página, le va a salir si quiere que recibir una notificación o no. Al principio a los muchachos le salieron y le dijeron que no. Esa notificación, si usted le da a que sí, las informaciones que sean más importantes del portal, eh, ya sea local y nacional, importante, le llegarán como una notificación, sea a su celular okay. o sea a, a su computador. Es y el eso el... hará que cuando usted dice, bueno, yo quiero, eh, pasó un accidente, usted yo... eh, solamente lo hacían los medios nacionales. Los locales no lo hacían. Uh -huh. Nosotros tuvimos que implementar eso. Listín diario y diario libre. Eh, sí, hacían lo tienen, eso. Lo, lo, lo tienen. tienen. Y ahora la, la página de Telenor, usted le da que sí. Cuando le da que sí, Excelente. le enviará la noticia más importante de ese día. En el momento que sale al instante. Una vez, como sí. un mensaje. Eso hará que la Entonces, persona llegue. La forma de accesar, yo me voy a atrever a hacerlo de mi celular. Uh -huh. Es Telenor.com. Telenor, terminando en D, uh -huh. punto, con punto de O, ¿verdad? Aquí estoy. Entonces, este es mi celular, le doy a Telenor, uh -huh. se está viendo Exacto. ahí, de, déjame ponerme aquí para que me vean, y ahí dice que está entrando, y vemos la primera, ahí está, ya, okay. estoy Dentro. Exacto, ya está entrando Ahí está, entrando. está cargando ya la página Le Está ahí. cargando Imagino que el internet Ok Ok, mío no está Pero es bastante rápido ¿Tú sabes por qué es esto? Entonces ya Sí, subió Pero óyeme Asuma dificultad Porque no tengo el internet de Telenor sí. a mí me subió En lo que tú estabas es hablando eso. Ya yo lo tenía uh -huh. Y lo puse antes que tú Porque tengo el internet de Telenor Entonces ¿sabes? yo no tengo el internet de Telenor Sino de una competencia Ok, exacto Y eso me dice a mí que está Una Telenor más, más activo que esa competencia. Exacto, así es. Eh, otra cosa que muchas personas nos han preguntado a través de las redes sociales, y es ¿cuándo Telenor pondrá un sistema de pago y de, de para saber los paquetes de, de promoción. Eso se está trabajando, todavía no se ha terminado de realizar, pero en los cambios que vienen, porque no eh, hicimos la primera etapa, que era la, el cambio de la página eh, en sí, luego vendrá el, el cambio para que las personas podrán pagar, tener información sobre paquetes. Los servicios también, que ofrece Telenor. Los servicios Telenor. que ofrece, ofrece Telenor, eso viene pronto. También venga, viene, venimos reforzando la plataforma de YouTube eh, con los canales, no solamente de mañana, van a poder ver las personas, van a ver lo que dice Pedro, lo que dice Vladi, eh, de manera diferida. Es, o sea, mira, todos los programas... Mira, rápido e me, interesante, me, me gusta esta, me, esta, aplicación. esta aplicación. Me sí, sale ¿cómo? Génesis... ¿Cómo? Uh -huh. eh, y me envían eh, el anuncio de si me quiero suscribir para Exacto. que me lleguen las noticias. La, no, la noticia le di ok entonces me sale en inglés ok sí le sale porque algunas cosas todavía siguen eh, en proceso de en cambio en proceso de cambio porque la, como la plataforma es un poquito un poquito más moderna buscarla en español eh, ha sido un poquito hemos estado modificando esos, esos cambios que son cosas que van a ir cambiando durante todos estos días uh -huh. eh, cuando usted le da a aceptar eh, en la, la notificación, esa noticia que, por ejemplo, pasó un accidente y es un algo importante, usted va a recibir esa notificación en su celular o en su computador de manera rápida y efectiva. Y eso hará que usted tendrá no tendrá que estar eh, fijamente en, en la página para poder ver las la notificaciones. Pero la página tiene una gran plataforma, también a los anunciantes, para las personas que quieran anunciarse en la página, tiene una forma más fácil de poder colocar sus anuncios porque está un poquito más limpia, sí, más leí, depurada. Sí. Y así las personas podrán acceder de forma fácil. Y también en su celular, cuando usted entra a una actividad, eh, eh, flaco, déjame ver si logro que, que tú veas esto, ok. Vamos a ver. En el momento que usted entra a una actividad, eso ya para hacer que las personas, las actividades sociales, se le hagan de manera más fácil. Podemos ver que en mi celular, yo entré a una actividad, entré a esa actividad. Cuando le doy a una de las fotografías que me carga, puedo, hacer, puedo darle con mi dedo así en Touch. Okay. O sea, puedo darle y así puedo ver las la, la, la fotos que me envían. También puedo darle que de no manera... necesariamente tiene que darle exacto, a la flecha. A, ajá, exacto. También puede darle a donde dice un círculo de play y usted va viendo la, la foto de manera automática. Y así se van viendo las fotos de forma automática. Si la quiere descargar, le da a esa opción que está ahí y así usted puede descargar su foto de, de cualquier actividad social que usted tenga. Ejemplo, Incluso, la actividad de la semana saludable. Aquí es están Ahí están todas las fotografías. Y, y la desde ahí fácil, la puede descargar. Exacto. Así las personas podrán, podrán tener una forma más fácil de poder acceder a nuestro portal y haciendo que los usuarios tengan, se sientan más cómodos tendremos, y mucho mejor. Tendremos la app. ¿Eh? La app, la, ah, la aplicación. Sí, Sí, pronto. Está, eso se, se está discutiendo eh, para que tengan una aplicación en conjunto junto con el canal eh, para que las persona puedan tener su aplicación y así puedan accesar de manera fácil. Pero recuerden otra cosa, cambiamos de Facebook, no es Facebook normal, es Telenor, las personas están viendo los videos hemos aumentado mucho. ¿Y, ¿Y cómo es Facebook ahora? Es Facebook, antes era Facebook, telenor .com ahora es Facebook, eh, Telenor solamente. La gente puede buscar por Telenor y así lo van a encontrar en Facebook. Ahí subimos no solamente los links, sino también ahora estamos subiendo los videos directamente. No solamente en YouTube se están subiendo los videos, ahora también estamos subiendo videos en el mismo Facebook para que las personas, los videos que vieron, así muy pronto ya en esta semana o para la próxima, ya estaremos subiendo las entrevistas que son de mañana y los comentarios que se hagan de mañana se van a subir también, aparte de YouTube, se van a subir en Facebook completamente para que las personas puedan accesar y puedan verlo. Es decir, que van a estar en contacto con nosotros toda la incidencia de nuestro todo, espacio. Y no solamente y en de el, el canal. espacio. En un futuro, que no muy lejano, ya se está, ya se tiene todo planificado, venimos con más, cana, más programas de televisión. Vamos a integrar a todos los, la mayoría de programas de televisión del canal, eh, como controversia, sobre todo, eh, el diario interactivo de Pedro. Eh, toque de queda todos esos programas de televisión estarán todos a la merced de una sola plataforma para que las personas podrán verlo diferido y así las personas podrán verlo interesante de televisión y así se le hará vamos a permitir mejor. a doña felicia que nos decir el que nos aunque yo no tuve la oportunidad de ver x programa lo puedo ver en diferido a en través diferido. de la plataforma exacto Buenos gracias días. excelente excelente sí porque hay muchas personas que lo expliqué en la, la vez que estuve aquí uh -huh. hay muchas personas que tal vez no tengan el chance Gracias. de poder ver el programa en vivo De una manera Directa Por, por, sí. salto por alguna ocupación mm -hmm. O por algún compromiso Pero ahora vamos a ponerlo de manera eh, Diferida en YouTube Para que usted lo pueda ver en YouTube Y también en Facebook Porque Entonces, en Facebook tiene una nueva plataforma de, de video Que está siendo muy efectiva últimamente Dime una cosa Porque Aunque esta es una empresa autosostenible por las operaciones y las efectividades de uh -huh. nuestra eh, estrategia de negocios. Uh -huh. Esta plataforma, telenor.com.do, uh -huh. es un mecanismo de promoción y de publicidad. Exacto. Uh -huh. Entonces, interactúa la publicidad que paga quien quiera anunciarse en ella. Sí, y no solamente eso. Tenemos eh, planes eh, para personas de, de publicitarios que no solamente está en lo básico, antes las páginas solamente vendían un banner. Nosotros no estamos solamente vendiendo un banner, nosotros también estamos vendiendo el Instagram de Telenor, que va a llegar en pocos días a 30,000 mil seguidores del Instagram de Telenor, que genera aproximadamente un millón de visitas semanal. Entonces, las personas van a poder colocar, un, por ejemplo, un spot publicitario en nuestras redes sociales. También hay formas de, de promocionarse a través de YouTube con los cortes de 10 segundos, de 15 segundos, que se hacen antes de un video. O sea, ya estamos brindándole a, la, a los empresarios para que pongan sus publicidades de manera más efectiva con la nueva forma de comunicar. Ya no solamente es de colocar un banner en la página, no, también está lo que es el corte de video para YouTube para Facebook y también las publicaciones que se hacen en Facebook y en Instagram. Eh, óyeme, estos cambios en esta uh -huh. plataforma web de Telenor, ¿le van a significar eh, eh, gastos extras a los usuarios? No, no. la persona ¿sabe? se le hará fácil, ¿sabe? se le hará más, más, más fácil, se okay. car le cargará mejor. Eh, hay cosas como las notificaciones, ayudarán uh -huh. a que usted tenga un, un ahorro hasta de paquetes. Por ejemplo, que tenga un paquete ilimitado, ya cuando usted le dé la notificación y le llegó una noticia nueva, no tendrá que revisar la página completa para poder ver la noticia. Si no, ya, ya, ya. Si no la notificación le llegará a su celular o a su ¿Y computador. ¿Y cómo yo lo puedo hacer que me lleguen? Exacto. ¿Hay un lugar donde... En el yo... momento que usted abra la página, ahora mismo, le eh, y espera que cargue, claro está, llegará a un cuadrito le, donde le, le esa da... Esa, entonces usted le da la notificación. No, antes las páginas locales no usaban eso. O sea, no, no tenían eso. Antes las páginas locales no tenían eso. Somos la primera en lo local porque solamente lo usaban páginas nacionales como Remolacha, Aristín Diario y Diario Libre. Ya, yeah. yeah. mira una cosa, entonces hablando de publicidad uh -huh. y medios de llegar a una red de, de, de, de, de potenciales consumidores, ¿en cuánto andan esos potenciales consumidores? Bueno, la página últimamente, como ha tenido algunos cambios, ha aumentado las visitas, porque hemos tenido que trabajarlas. Eh, nuestro portal en visitas sigue teniendo un alcance máximo, porque de eso entre los 5.000 y 6.000 PC por, por persona, o sea, IP, y eso ha aumentado mucho. En YouTube generamos más de medio millón semanal, en Instagram aproximadamente un millón semanal, y en, y en el Facebook nuevo estamos generando un millón punto dos eh, mensual, o sea, dependiente del alcance que tenemos. Tenemos un alcance que sobrepasa más de, del millón Pero eso de, de visitas. Nos da satisfacción saber que estamos en una eh, en las redes un tanto influencia. Así, si ¿no? yo quiero poner mi, mi, mi anuncio pequeñito ahí, en uno, en Instagram, por Exacto. ejemplo, eso tiene ¿qué costo? Tiene un costo. Pueden llamar a la. Aquí a, a comunicarse con Michelle en contabilidad okay. y, la, y le darán los paquetes que brindamos y las facilidades para los empresarios. Atención a los empresarios y, y los políticos también, sí, atención. Hay, a hay muchos sí, especiales. Eh, eh, sí, hay muchos especiales para los políticos de manera fácil y, y que las personas pueden hacer su anuncio. Pero no solamente que sea especial, sino que le va a llegar rápido, que le va a, a llegar millones, a, ocupar, a, a millones de personas. Muy bien. Recuerden a las personas, eh, una, nueva una, una nueva una nueva experiencia en telenor.com.org más cómoda, más cálida, menos saturada, un poquito más fresca, las personas podrán accesar y seguiremos informando y creciendo en la nuestra plataforma Telenor. Bueno, muchas Génesis, gracias, gracias Génesis. Gracias a ustedes de nuevo por, por invitarme. Tienen entonces, que darnos la charlita aparte para conocernos, <risa> para nosotros agilizar que estamos faltos de eso. Bueno, sí, señores, sí. esta fue la entrevista y las expectativas ya dadas de nuestra nueva. Nuevo formato en telenor.com.do, accese y vea y compruebe y sea parte de esa gran familia que alcanza el millón de, de visitas semanalmente. Bueno, regresamos en breve.